Vale. Samantha Villar, en tu teatro de carrera en televisión has conocido numerosas personalidades de televisión. ¿Cuál de todos es el más idiota? ¿Has hecho tú algo de